Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a Ampier por invitarme a este evento en el que es muy importante el, el público que hoy participa porque creo que es un público que ha mostrado que está comprometido con el futuro y está comprometido de la forma en la que uno se puede involucrar más, que es poniendo dinero, poniendo pasta. Y eso yo creo que muchos de los que estáis aquí os habéis involucrado en el futuro y hay que hablar del futuro. Yo tenía una presentación en PowerPoint, no la voy a hacer, yo le llamo PowerPoint porque a veces… Eh, te desvía de tu actuación pero en cualquier caso hemos, es, hemos visto el vídeo y la presentación que ha hecho la directora, no voy a decir como el Wyoming, ya han oído las noticias ahora les contaremos la verdad no les voy a decir eso, pero yo creo que hay que, yo coincido con Miguel Ángel que hay que alabar lo que está haciendo la región de Murcia que es ejemplar sobre todo por contra, como contrapunto a lo que está haciendo el gobierno central que es un desastre yo creo que Hoy hemos oído hablar aquí a la directora general de un propósito claro, y yo creo que lo tiene el Gobierno regional y así lo ha hecho eh, lo ha hecho patente en medidas que ha planteado de tipo legal, etcétera. O sea, que está claro que hay propósito. Yo lo único que he hecho en falta, Esther, y tú lo has dicho al final, es el extenderlo en el tiempo. En planificación energética no valen cuatro años. El plan energético, el Energy Vende Alemán, llega a 2050. Los planes y las hojas de ruta comunitarias, tanto en, en, en lo que se refiere a una eh, economía eficiente en el uso de recursos, como en lo que se refiere a emisiones de gases de efecto invernadero, a la descarbonización de la economía, como en lo que se refiere a la energía, son hojas de ruta para 2050. 2020 se queda muy corto, pero es bueno que haya intenciones a 2020, Intenciones a 2020 que son también humildes, aunque con muy buenas intenciones, digo humildes porque en el 2020 se supone que España tiene que estar en un 20% de participación de las renovables en la energía final y probablemente llegará, nos falta un punto con un par de subastas de estas rápidas, pues a lo mejor llegamos, pero vemos también que en Murcia va a llegar en, solo en una situación óptima, muy óptima, que significa… ...en recuperar proyectos que están ahí en situación, eh, algunos en el, limbo, en el limbo administrativo, entonces llega a un 10 y, y el óptimo es un 20%. O sea que estaríamos en línea con el compromiso comunitario que es, eh, no es muy ambicioso. Eh, yo voy a hacer solo unos comentarios cara a, para poner las luces largas, qué es lo que necesitamos en este país ante una eh, política energética, como digo... Eh, ...que es un desastre y que puedo calificar con dos términos... ...desnortada y desgobernada. Digo desnortada porque no se sabe dónde va... ...está simplemente hoy eh, eh, regida... ...por lo que es la sobrecapacidad que hay en potencia... ...ya lo dijo el ministro Soria... ...que ante teniendo más de 100.000 megavatios de potencia instalada... ...y potencias eh, de demanda pico... ...que difícilmente superan los 40.000 megavatios... ...fíjense, de 40.000 a 100.000 pues dijo que en ocho años no había que hacer nada. Lo que nadie le ha dicho es que puedes tener una sobrecapacidad, pero inadecuada. Sabemos que en, el, en la Unión Europea hay del orden de unos 100.000 megavatios que tienen flujo de caja negativo, lo que se llaman estrantasets, eh, o activos que, que, no tienen, eh, que no tienen futuro, que acabarán en tóxicos, de los cuales 10.000 están en España. Eh, sabemos que hay... Muchísima potencia instalada, pero que es la inadecuada por insostenible, todo lo que tenemos en potencia nuclear, en carbón y el gas que puede tener una transición, sobre todo si evoluciona como va a evolucionar a eh, biogás o lo que es más en el futuro alemán, el metano, gas de síntesis, etc. O sea que eh, tenemos que cambiar el sistema y la, única, y la carga que tenemos es que es un sistema muy pesado, con muchísima potencia instalada y que se resiste al cambio. El desafío ya no es técnico, el desafío ya no es económico, el desafío es político. Y yo voy solo a comentar un poco en este aspecto de elevar las luces largas. En primer lugar, yo creo que nadie duda aquí ya de que el cambio climático está con nosotros. ¿Eh? Después de la tarde que tenemos aquí, la primavera más calurosa de los últimos años, eh, desde el año 65, son 35, son eh, 52 años. Tenemos las tres décadas, han sido cada una más calurosa que la anterior, ya estamos en un grado eh, de incremento de la temperatura media. Y si alguien tiene dudas, que mire lo que son las inversiones y los gastos que hacemos, en, por un lado, en refrigeración, o sea, en frío y en calor. ...están bajando las inversiones en frío... ...eso lo dicen las empresas americanas... ...y subiendo las inversiones en frío... ...está claro que está ahí... ...pero saben ustedes cuál es la noticia fantástica... ...y es que el cambio climático... ...es el clima para el cambio... ...yo es, vengo de familia sanitaria... ...y aquí también hay algún médico... ...y yo cuando asistía a las charlas... ...en la farmacia de los médicos... ...que venía a decir lo que había pasado... Decían ...de repente pues a Pepito... ...ya le ha salido la fiebre... ...ya sabemos lo que tiene... ...bueno pues al planeta le ha subido la fiebre y ya sabemos que hay problemas. Fíjense, no solo hay el tema del cambio climático, hay la interferencia con el ciclo del nitrógeno, que está generando zonas anóxicas, está la biodiversidad, pero casi todos los desafíos están en el cambio climático. Responder a la descarbonización implica desenergización y desmaterialización. Con eso respondemos a un montón de cosas. El mensaje es muy simple. El cambio climático, como dice... Naomi Klein, no Naomi Campbell por el momento, Naomi Klein es la narrativa más poderosa para el cambio de modelo. El, aunque no hubiera cambio climático, hay que cambiar el modelo energético y el modelo de desarrollo. Hay que cambiarlo, entre otras cosas, por contaminación, casi toda la contaminación atmosférica es debida al uso de combustibles. Luego, el cambio climático nos ha, nos ha traído... ...todos los elementos que necesitábamos... ...nos ha cargado de razón... ...para hacer lo que en cualquier caso teníamos que hacer... ...así que el que no crea el cambio climático... ...como el señor Trump, peor para él... ...porque no va a tener los beneficios... ...que implica responder... ...en el cambio de modelo energético... ...y en el cambio de modelo económico... ...al desafío de la descarbonización... ...y en esto aparece... ...una tecnología disruptiva... ...que son por supuesto las renovables... ...y la fotovoltaica... ...decía un premio Nobel... que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras o porque los meniles dieran dolor de cabeza. Se acabó porque había una mejor alternativa, que eran los metales. Pues bueno, la edad de los combustibles fósiles se acaba porque hay una mejor alternativa, que son las renovables y en particular la fotovoltaica, que ha llegado a llamarse tecnología asesina. ¿Por qué? Porque los costes que tiene son tan bajos ya y sus posibilidades de uso en forma distribuida, como decía la directora general, de pasar de energía centralizada a distribuida, que permite el empoderamiento de la sociedad. Y por eso las empresas eh, eléctricas le tienen tanto miedo al autoconsumo. Le tienen tanto miedo que montaron un lobby que se llama el Lobby Margrit, que se creó en Bruselas en el Museo Margrit en 2013, para luchar en particular contra la implantación del autoconsumo. Porque el autoconsumo es lo que finalmente puede empoderar a los ciudadanos al convertirnos en prosumidores, consumidores y productores. Y eso además optimiza el sistema. Luego es el futuro. Entonces, a esa tecnología disruptiva, quiere decir que lo cambia todo, se unen también conceptos disruptivos, que es lo que se llama la autosuficiencia conectada. Cualquier vecino, si el autoconsumo estuviera bien diseñado y sobre todo ahora, que como nos ha dicho la directora, el constitucional, como no podía ser de otra forma, ha fallado en favor de lo que es eh, el autoconsumo colectivo. ¿eh? Entonces, eh, el, eh, hay, este concepto disruptivo permite que cualquiera pueda ser autosuficiente, eso sí, conectado. Cuando le falta, pide y cuando le sobra, da. Y eso se puede extender a ciudades. Hay ciudades ya como Copenhague y en camino a Estamburgo. En Alemania, por ejemplo, se están eh, haciendo públicas las redes eléctricas. Berlín no lo ha hecho porque en, en la consulta que hicieron faltaron, no sé si 3.000 o 4.000 votos. Pero ya puede hacerse autosuficiencia conectada a nivel municipal, a nivel de polígono industrial, a nivel de eh, explotación agraria, a nivel de país. Alemania, todo su planteamiento es de intercambios con los países del norte, etcétera. Incluso han pensado intercambios con España y el famoso proyecto que oiríais del Sahara Solar. Entonces. Hay conceptos disruptivos verdaderamente fuertes. ¿Qué hace falta para que cambie? Decía Gandhi que algunos tenemos que cambiar para que todos vivamos mejor. Hace falta que cambien todos los poderes que están establecidos alrededor de los oligopolios energéticos y e eléctricos. Y eso no es tarea fácil. Hace falta que cambie. ¿Por qué? Porque hay inversiones muy altas que pretenden seguir rentabilizándose. ¿Por qué no ponemos las luces largas? Y aquí miro a la directora general. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al 2030? Que habrá que alguna vez ponerle las luces en el 2030. Porque ahora la Unión Europea no solo ha aprobado o está vigente el paquete 2020, está ya el 2030. Por lo tanto, España tiene que presentar los planes. ¿Por qué? Porque 2030 significa que hay que decir cuándo se cierran las centrales nucleares, cuándo se cierran las centrales de carbón. ¿Y eso qué significa? Poner fecha a los activos. Y los activos se devalúan cuando se les pone fecha. Fíjense ustedes, bastaría con que las reservas de petróleo no pudieran entrar en los activos para que muchas empresas petrolíferas entraran en situación verdaderamente de quiebra. Y así lo ha anunciado la Agencia Internacional de Energía. Luego, poner las luces largas implica desactivar activos y activos que se convierten en tóxicos. España le tiene un miedo tremendo a sacar el escenario 2030 por lo que implica de acción sobre el nucle los nucleares y el carbón. que es... En, este, en esta situación, como digo, de crecimiento imparable de las renovables, las renovables el año pasado representaron más del 60% de la inversión en generación. Las renovables representaron en, el, en Europa más de 20.000 megavatios de implantación de nuevas centrales. En España, para que se haga una idea de cómo hemos perdido el tren de las renovables, el año pasado creo que fueron 40 megavatios en eólico y 40 en fotovoltaica. O sea, un desastre. Bueno, pues en, en, en estos momentos eh, las perspectivas, en el caso español, se, eh, vienen fundamentalmente auspiciadas por lo que por las perspectivas que se plantean a nivel europeo. Entonces, el 2030 obliga ya a la Unión a España a plantear eh, un escenario 2030. El escenario 2030 europeo todavía no es muy exigente, implica una, una participación de las renovables del 27%, eficiencia energética un incremento del 30%, reducción de gases de efecto invernadero del 40%. Yo espero que en el Parlamento pase a ser eh, la participación de las renovables del 35%. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que, por supuesto, la Unión Europea empuje más. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es que desde la opinión pública forcemos el cambio en el estamento político. Fíjense ustedes, solo con que España tuviera la misma implantación de centrales de generación basadas en renovables que Alemania, habríamos ya conseguido el pasar del 40% que representan las renovables en generación eléctrica, pasar al 80%. Y aquí viene la parte interesante, la parte de costes. En España bastaría con destetar la economía, quiero decir... Cambiar las prioridades hoy en el turismo, el transporte y el territorio, sobre todo con la construcción de vivienda, segunda residencia, y pasarlas a las tres ES, que son la educación, la energía y el empleo. Sabemos que se pueden detraer o cambiar de uso del orden de 20.000 millones de euros al año, pasándolos de las T pasándolos a las S Y, por tanto, alimentar lo que sería un plan de inversiones hasta 2030 para conseguir... ...en 2040 lo que sería un sistema energético 100% renovables... ...y tener una España solar en lugar de España toda un solar... ...que es lo que llevamos camino. Entonces, esto, si lo pensamos a nivel, a nivel de Murcia... ...yo solo animaría al Gobierno de Murcia a, Ester, a extender el plan 2016-2020... ...hasta el año 2050. Quiere decir, son 400 millones en cinco, en cinco años... ¿No? Pues 80 millones al año, pero extendidos hasta el año 2050. Con eso, según cuentas que echó aquí Emilio Ballester, que lo veo allí en la última fila, podría eh, Murcia llegar y con sobra a ser autosuficiente, energéticamente autosuficiente conectada. Podría pasar a convertir esos 3 millones de toneladas que tiene de déficit, en, en petróleo equivalente, convertirlos en, en, en, en, en 15 teravatios, que implicarían unos 9.000 megavatios, eh, megavatios solares, por ejemplo, en fotovoltaica y, por tanto, unos 7.000 millones de inversión. Entonces, estamos hablando de algo que está a tiro de piedra. Lo único que hace falta es propósito, visión y sentido de la dirección. Yo creo que en Murcia existe el propósito que no existe a nivel del Gobierno. Falta en Murcia visión, que es extender el plan energético a 2020, extenderlo a 2050. Y en 2050 conseguir, por supuesto, una Murcia en el que toda la energía sea de origen renovable. Y no solo para eh, los usos que actualmente tiene, sino también para desalar. Estamos hablando de que el déficit estructural en agua de Murcia es 400 hectómetros cúbicos. Si eso lo traducen ustedes en, en energía, significa sencillamente en, en instalación eólica 400 megavatios y en esta instalación de generación fotovoltaica 800 megavatios. Eso añadiría muy poco al plan que hemos dicho de 9.000 megavatios. Por tanto, es muy fácil, lo mismo que he dicho España Solar en lugar de todo en solar, es una Murcia solar y además para desalar. Y eso, aquí hay también vecinos de Lorca, bastantes, y en el caso de Águilas y Lorca está muy fácil. Águilas y Lorca solares y en Águilas para desalar. Y se puede desalar toda el agua que requiere el campo, por supuesto, del Guadalentín. Y pasar a ser eh, autosuficiente en energía... ...autosuficiente conectado en energía y también en bastante grado en agua. Así que la situación es mala, pero les digo de verdad, estoy convencido... ...el margen de maniobra es importante y las posibilidades para hacer son enormes. Solo hace falta soñar y hay solo una forma de alcanzar el futuro. Y por eso comparto los sueños de algunos de ustedes. Es... Eh, anticiparlo, es la única forma de alcanzarlo. Y yo creo que Murcia se puede plantear ese desafío porque tiene el potencial, las capacidades y por ahora parece que también el propósito político. Hace falta extenderlo a 2050. Muchas gracias.